Hola, soy César Rodríguez Dorado, estudiante de la UNED y en este vídeo voy a presentaros un problema indecidible el problema de correspondencia de POST o PCP Vamos a empezar pensando, ¿qué es un PCP? Un problema de correspondencia de POST se puede definir como dado un grupo de pares de cadenas WI XI si existe determina si existe una conjunción de cadenas tales que w 1 w 2 w y n sean igual que x y 1 x y 2 x y n por lo que estaría en correspondencia y la secuencia I1, I2 IN sería una solución. Un ejemplo. Supongamos que tenemos los pares W1X1 igual a A B y W2X2 igual a BAA, vemos como para que haya una conjunción en el primero deben coincidir y solo coinciden en el par número 1. Por lo tanto, este estará en nuestra solución. Ahora, para continuar con la concordancia, W debe empezar por B, y eso solo sucede en el par número 2, por lo que el 2 estará en nuestra solución. Y vemos que llegamos a una correspondencia X igual a W, y por lo tanto tenemos una solución que es 1, 2. Ahora vamos a empezar con nuestro problema. Tenemos los siguientes pares, W1, X1 es AB, AB, AB, W2, X2 es BA, W3, X3 es AB, AB, AB. Y W4X4 es AAB. Empezamos viendo que la única concordancia que hay en, el primer, en la primera letra es en el número 1. Por lo tanto, añadimos las letras a nuestra cadena. Y añadimos el 1 a la solución. Vemos ahora que tenemos un AB en la X y tenemos el AB, para ponerlo en la W, en el 3 y en el 1. Si elegimos el 3, nos va a coincidir la A del final con la B. Por lo tanto, tenemos que elegir de nuevo el 1. Ahora tenemos ABAB en la X. Podríamos elegir de nuevo el 1 o elegir el 3. Porque el 4 tiene una A en el segundo término y el 2, obviamente, tiene la B, que no nos permitiría corresponder las cadenas. Elegimos el 3 para no continuar eternamente con las cadenas. Ahora tenemos dos B en X. La única entrada que empieza con una B para el W es la 2. Por lo tanto, hay que añadir la solución 2. El 2 a la solución. Hay que añadirlo dos veces porque tenemos dos Bs. Vale. Ahora que tenemos dos A's solo existe una posibilidad, que es utilizar el 4. Porque cualquier otra nos desharía la correspondencia. Bien, ahora tenemos una B, por lo tanto hay que volver a utilizar el 2. Y ahora tenemos una A. Ahora debemos pensar. El 4 no nos vale, porque al añadirnos la segunda A, aquí nos añadiría una B y nos descorrespondería. Podríamos utilizar el 3 porque nos añade una B. Así que vamos a utilizar el 3. Ahora en esta situación tenemos una A y hay que añadirle una A a la X. Las opciones son la 2 o la 1, pero la 1 al añadir la A para la W nos correspondería con la B segunda de la X. Por lo tanto vamos a añadir las la solución 2. Tenemos una B que hay que añadir a la X y por lo tanto tenemos que elegir en qué cadena utilizar. Podríamos utilizar, por ejemplo, la 4 o la 3, que ambas añaden una B. Voy a elegir la 4 porque añade menos letras. Ahora tenemos dobles A's. La única que añade una A es la 2, por lo tanto. Elegimos la 2. Una B en W una A en la X. Ahora vemos que tenemos una AB. Con el A1 añadimos dos ABs a la X y añadimos una B a la W. Y eso nos va a llevar a que tenemos ambas cadenas iguales. Por lo tanto, w es igual a x, hay solución positiva en este problema. En resumen, ahora para hacer el vídeo e intentar resumir lo que hemos aprendido. ¿Está? Vale, hemos aprendido que es un problema de correspondencia de post, PCP. Hemos desarrollado el PCP para encontrar una solución y hemos determinado que la pregunta ¿Tiene este problema solución positiva? Es verdadero. Hasta el próximo vídeo.